Señoras nosotros seguimos aquí con su propuesta El Toque del Mediodía. Buen provecho a los que están en su casita que ya hermosaron y los que entraron los pies las piernas. Eh, buen provecho. Gracias por mantenerse en contacto con nosotros a través de Telenor Canal 10 a nivel nacional. Canal 310 en alta definición. A las 6 de la tarde, Canal 307 y en los Estados Unidos el 1014 de Óptimos Cable Canal América. Esto es El Toque del Mediodía. Yo soy su primo Roberto Neris. Recuerda Seguirnos a través de las redes sociales como el toque del mediodía, mis redes personales a Roberto Nevis. Así que gracias por la sintonía. Miren, eh, con informaciones que nos preocupan mucho. El tema haitiano se está saliendo de las manos, hace mucho que se salió de las manos. Pero este gobierno está a punto de jaque mate. No encuentra un primer ministro y el que nombra un muchacho joven, incluso muy preparado, el primer ministro Frix William Michel. Este señor, que fue también eh, parte del equipo económico de Haití que ha ocupado diferentes posiciones aún su práctica juventud, eh, está metido en un lío ahora por cabra. Sí, cabra, cabra de esa de que. Tenemos ahí el señor director de las imágenes, ¿no está Rey Merck? Ese que anda ahí, eh, cabra, sí. ¿Y, ¿Y sabe por qué? Porque él está supliendo cabras, o sea, para el Ministerio de para los Alimentos en Haití, y está sobrevaluando las cabras, así como lo oye. Señores, en Haití es uno de los países más pobres del mundo. La corrupción está a la orden del día. Ahí podemos ver, eh, eso fue cuando lo nombraron, y ahí se dice todos los cargos que ha tenido. Se llama como alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, Jefe de Contabilidad de la Dirección General de Presupuestos y jefe del Gabinete de la Cartera de Hacienda. O sea, es un joven con mucho, muchas luces, pero nadie quiere ser pobre, ni siquiera en Haití. Y está siendo investigado. En Haití, señores, se están matando en las bombas de combustible porque no hay combustible. Y ojo con esto, el combustible está subiendo y si usted no necesita usar mucho su vehículo, no lo use porque va a seguir subiendo, por los problemas que hay internacionales con el tema de que quemaron unos pozos eh, petroleros, me, me pienso que fue en Siria. Y esto está aumentando el costo del barril del petróleo, por ende, todos los derribados del petróleo están subiendo de precio. Miren, eh, ayer mencionamos, pero un poquito ligero, porque tuvimos a Ramón Carmona, quien es eh, productor para empresas de comunicaciones como Univision, entre otras. No pudimos darle eh, puntualidad al caso de Mariano Rivera. Mariano Rivera, quien fue eh, condecorado con la medalla de la libertad por el presidente de los Estados Unidos, eh, Donald Trump. Esto fue un paso de avance, tanto para la comunidad latina, pero también para el presidente Donald Trump, ya que Donald Trump, ustedes saben que está en reelección, y está buscando el voto latino. Pero no me voy a enfocar en Donald Trump, porque ayer lo mencionamos, sino en nuestro hermano y amigo, el panameño Mariano Rivera, quien es miembro del Salón de la Fama. Recibió la medalla de, de la libertad en manos del presidente Trump. Eso fue una ceremonia en la Casa Blanca. Esta distinción es el reconocimiento más grande que otorga el gobierno de los Estados Unidos a un civil eh, hay que decir que eh, eh, Rivera es el primer jugador que entró al Salón de la Fama eh, tras 20 años de carrera eh, de grandes ligas. Ganó cinco series mundiales con los Yankees de Nueva York, MVP de la serie mundial y estuvo en 13 juegos de estrella consecutivos. O sea, es un orgullo para la comunidad latina de que Mariano Rivera haya sido condecorado con este reconocimiento. Cambiando de tema, en el plano local, José Ramón Peralta, quien es ministro de la presidencia del gobierno de Danilo Medina, dice que no es ilegal que los funcionarios hagan política en horario no laborable. Señores, este país es, es un espectáculo. Este país es un espectáculo. Oigan bien, el ministro de, de Hacienda dice que la ley no prohíbe en horario laboral. Ahora bien, ¿cuál es el horario que tienen los funcionarios que están haciendo proselitismo político? Todavía hay precandidatos que están en su, en su cargo o como funcionarios del gobierno haciendo proselitismo político. Aún la Junta Central Electoral ha tirado un decreto de que no. Vamos a escuchar, señor director, lo que dice eh, José Ramón Peralta sobre este caso en particular de que se puede hacer campaña en horarios no laborables. O sea, sería sábado y domingo porque se supone que trabaja hasta las 3 y a las 6 de la tarde no se puede hacer, después de las 6 no se puede hacer tampoco campaña política. Vamos a escuchar. Bueno, ahí aprovecharon nuestros reporteros y le preguntaron sobre de dónde está saliendo el chelito, de Gonzalo. Bueno, ahí él dijo, de recaudaciones, decenas. Pues, si usted quiere saber, usted investiga. Pero ya ustedes escucharon, en mano del ministro de la presidencia, de que usted puede hacer política en su horario libre. Miren, se ha regado nuestro hermano y amigo Antonio Mart de CONATRA, la Confederación Nacional de Transporte. Está regado ese hombre. Es medio ñato él, como que la voz se le va. ¿Saben por qué? Y yo estoy de acuerdo con él. En parte, en parte. Porque la Dirección General de Impuestos Internos, ojo con esto, ha dispuesto que el que tenga multa en la DGC, la Dirección General de Transporte, no va a poder renovar su marbete. Repito. Según la DGC y la Dirección General de Impuestos Internos, el que tenga multas pendientes no va a poder renovar su malvete. Malvete para transitar en su vehículo. Entonces Antonio Marte, de Conatra, se ha regado y dice que hay choferes que tienen hasta 200 multas que se lo han puesto los agentes de la DGC y que ellos no pueden pagar esas multas. Ahora bien, lo que hay que investigar y lo que Antonio Marte debió de exigir, y lo que yo como comunicador ahora le exijo al director de, de impuestos internos, que investigue de qué forma la DGC ha puesto esa multa, porque es verdad. Hay personas, y le solto a usted que investigue, una vez hicimos un programa en la, en la vieja temporada, que investigue en la DGC o en, la, en, en, en impuestos internos, si usted debe multa, porque a veces aparece usted con su cédula con multas que usted no le han puesto. Porque un AME antiguo AME hoy dijese le puso una multa. Entonces ahora hay problemas para renovar su malvete. Así que investigue. Vamos a escuchar lo que dice Antonio Marte Regado, la gente de Conatra. Tienen 200 multas y no han cometido una infracción. Que es un abuso, un robo. Es un robo en una esquina poniendo multas a los choferes y también quiere que la paguen. Porque yo hablaba con la directora y la directora me prometió a mí me dijo que no le hiciera caso a eso. Porque se iba a, a sacar mal bestia que el chofer estuviera muerta. Ojalá no le den placa a nadie. ¿Para que ande sin placa? Para que nos lleve el diablo a todo el mundo. Esa declaración que hizo Antonio Marte está muy delicada. La directora de Impuestos Internos no sé a cuál directora se refiere, le dijo... Que eso no importaba, que ella le iba a renovar su marbeta aunque debiera multa. O la ley es para todo, o la ley no es para ninguno. Porque si Dios me libre, yo salgo con multa que no me la han dado y no me quieren renovar malbete, entonces tienen que también exonerármela a mí. Entonces ese tema es muy delicado. Antonio Marte debe de decir, y yo le exijo que diga, ¿quién es la directora? Y la directora decirle por qué ella va a exonerarle a esos choferes de Conatra la multa para que puedan renovar. O sea, eso es algo totalmente ilegal. O la ley es para todo, o las reglas es para todo, o para ninguno. Así de simple. Miren, eh, antes de, quiero, caramba, eh, este caso de los cinco jóvenes fallecidos en ese fatal accidente del domingo en la madrugada, que ha a la sociedad franco al país y el mundo. Anoche, anoche sus compañeros hicieron un encendido de vela, y ahí hablaban, y yo estuve allí acompañando a mi hijo Roberto Ángel, que es parte de, de, de, de, de, de, de, de esa promoción de jovencitos que están subiendo entre 15, 16 y 17 años, y muchos de ellos hablaban, muchos quizás de corazón, otros no, sobre las cosas que deben de tomar en cuenta la juventud hoy en día. Hay un escrito que me mandó eh, mi cuñado, eh, Carlos Guzmán, que yo lo voy a colgar en, la, en mis redes personales y en la del toque de queda sobre nuestra juventud. El escrito es de César Mella, un médico eh, dominicano, pero parece que está radicado en, en México. Y el, el, el título es Hijos Sicarios. Se oye un poquito fuerte el título, pero yo lo voy a colgar en mis redes para que ustedes los lean, lo lean, eh, tanto en la del toque de queda como en la mía personal, sobre nuestros hijos de hoy en día y los, y los adolescentes. La verdad que es un, un tema sin desperdicio. Y, y, y, y lo leí antes de ir a este encendido de vela, que de verdad que rompe el corazón los padres eh, estuvieron allí de los cinco jovencitos, hablaron, se expresaron y todos lo escuchamos. Y de verdad que es bastante eh, penoso y doloroso eh, eh, esta situación. Y escuchar a esos jovencitos, como entre dolor y risa, recordando la, los momentos alegres, que entiendo que es válido eh, recordar a las personas que queremos, no solamente con dolor, sino también esos momentos alegres que pasamos con esa persona los consejos que esos jovencitos dan parecen consejos de personas ya de 40, 60 años ¿Eh? vamos a escuchar un poquito señor director, lo que ellos eh, hablaban ahí, en, en este encendido de vela, a sus compañeros y amigos eh, ido a destiempo en este fatal accidente y nosotros somos familia, sí Si alguien aquí tiene diferencia, háblenos. Porque uno nunca sabe cuándo será la última vez que tú hables con cualquier persona. Y lo último que tú vas a querer es que alguien se te vaya de lado, hermano. Todos somos hermanos. Nos quedamos juntos, todos. Te Jimmy, Camilo, Miguel, Bueno, es bastante doloroso, difícil. Eh, yo estuve allí y de verdad que eso parte del alma. Uno se identifica porque uno tiene hijos adolescentes eh, de esa misma edad y además que compartían juntos. Miren, ya para finalizar, el miércoles tenemos aquí al general de la Policía Nacional Olivense, quien estará hablando con nosotros sobre el caso del teniente asesinado en los predios de, de Tenares, el sargento del Ramos de la Cruz, quien perdió la vida en manos de unos antisociales. Y ya hay uno de ellos, entregado, se entregó Emilio Francisco Cuello, de 31 años de edad. Así que vamos a hablar de eso eh, el miércoles con el general eh, ...sobre esa investigación y cómo va. Ya hay dos, sí, me, me puntualiza Pedro, más adelante estará con su espacio eh, mediano interactivo, que ya hay dos, son dos, los dos antisociales. Eh, el miércoles vamos a hablar con el general sobre lo que está sucediendo con, con los delincuentes que ya no respetan ni siquiera a la policía.